El país está cada día más así, en vela, esperando eh, primero eh, que la Junta eh, pueda decir qué fue lo que sucedió. Ahora, me alegra mucho que la clase media, señores, por fin me hicieron caso la clase media. Y la clase media, o los hijos de clase media principalmente, están lanzados a las calles. En el día de ayer eh, comenzaron una... Una protesta pacífica sí. frente a la Junta Central Electoral, precisamente en alrededores de la Plaza de la Bandera, eh, donde la clase media, como se dicen los popis, uh -huh. eh, estuvieron allí manifestándose que eh, le corresponde a usted, a mí y a todo el que se sienta ser dominicana, dominicano, estar allí reclamando. Además de varios artistas eh, del medio, estuvieron allí también reclamando. Hoy eh, se extiende porque. Eh, no sé si adrede o, o, o, o de forma fortuita eh, lanzaron varias bombas lagrimógenas a uh -huh. estos jóvenes que estaban reclamando de forma pacífica. Esto ha causado un revuelo en las redes sociales y se ha hecho eco. Y el día de hoy estarán marchando a eh, cinco pacíficamente la a las 5 de la tarde, simultáneamente en la ciudad de Nueva York, en la 181 y San Nicolás, a las 5 de la tarde también aquí en San Francisco de Macorís. En el parque de los mártires. Eh, no, Juan, sí. José, Juan José de Dios Ventura, que se llama ese parquecito. Eh, a, aquí, que como le dicen en parquecito de los mártires, ahí estamos viendo en pantalla eh, eh, la convocatoria. Ahora bien, yo tengo compromisos previos. Yo no soy muy dado a estas marchas, no voy a estar de hipócrita como muchos. Ah, yo voy, yo voy y no van. Eh, otros que van a figurear. Otros que sí, verdaderamente, lo van a hacer de forma de corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero dejar dicho? No permitan a políticos en esa actividad. Si dejan a los políticos no meterse tiene, ahí, no se sentido. fuñó. Se fuñó. El político que usted identifique que es un político o, o, o, o, o, o, o candidato, sáquenlo, sáquenlo. No importa que sea de, de, de, del partido de gobierno o de, o, de, o de la oposición, sáquenlo, porque automáticamente los partidos lo agarran y quieren sacarle provecho político, que eso sí saben ellos. Hay que tratar de mantenerlo fuera, porque la Marcha Verde, eso fue lo que le pasó. Sí, desde la Marcha involucra. Verde se, se, se, prácticamente se ha desaparecido, precisamente por los políticos que se han involucrado, supuestamente de qué, pero eso buscando... Eh, el voto. Entonces, no no a los políticos en esa marcha. Si yo puedo, pasaré por la de aquí eh, eh, si regreso temprano, estaré fuera de la ciudad para apoyar a esa juventud que yo me alegro, gracias papá Dios, que la juventud ha despertado ¿eh? ha y no como dijo tarde. el boli, que el boli, el boli se le fue el tren ahí. Sí, pero pidió disculpas. Sí, pero ya había metido la pata. Sí, ya. Lo que bueno. pasa es que la política a veces... Eh, eh, eh, Pone a, a la gente a decir eh, eh, lo que está pensando y, y fue lo Lo que pasa es que a veces se dejan llevar de la emoción y... Sí. Por ejemplo, que... eso de los popis, es verdad, los popis no están con tu plazo, pero qué bueno, qué bueno. Y así como los popis, los guaguaguá, los empresarios, ahí deberían estar los empresarios. Claro, es difícil un empresario ahí, porque al otro día le mandan impuestos internos, atrás, entonces los empresarios tienen no se pueden expresar una colita. Así que ya ustedes saben, eh, está la situación, está la parte también eh, del coronel que ya fue dejado en libertad, no en libertad, porque está siendo en este momento, esta mañana, interrogado por el Ministerio eh, Público, eh, el empleado de la empresa Claro, que sí, fue. Se rumora que, que también, ha sido golpeado. Bueno, hay una imágenes, imágenes que la vamos también. a colocar más adelante, que fue maltratado y fue a hacerse un chequeo eh, médico, hay que ver. Lo, los resultados, él dice que, que un pie, que lo jalan que esto, también hay que ver porque tú ves eh, eh, eh, eh, no era una iglesia que estaba, era con policías y los policías son medio salvajes o sea, los policías no andan preguntando, siéntate aquí con mucha delicadeza pero bien eh, no entiendo el empleado declaró lo que se acercó supuestamente al coronel guardas de espalda de Luis Abinader, a advertirle que un, coronel, que un coronel jefe y que trabaja, eh, me parece, en, en, en cuestiones de seguridad del Ejército Nacional, a solicitarle a él que le facilitara un vehículo, uniforme y todo de Claro para ir a buscar unos equipos a la Junta. Entonces, el empleado de Claro parece que tiene una amistad o conoce o una relación con el coronel, que es de origen eh, oriental, y le dice lo que está sucediendo. Entonces te lo llama, y, ah, no, vamos juntando y supuestamente ya por eso que están siendo investigados. Pero eh, con relación a las imágenes que salen de la supuesta conversación, eso está un poco extraño porque de hecho en los mensajes dice eh, como que no... Eh, facilitar a que otras personas pudieran ver esa conversación. Entonces, se ve como muy obvio que quieren que esas imágenes sean las que circulen. O sea, bueno. yo entiendo que eso está un poco manipulado, pero ya vamos a ver lo que dice la investigación pues real. No se la va a hacer fácil el gobierno, a la Junta o al que esté involucrado en, en, en este boicot de las elecciones porque necesitamos, necesitamos los dominicanos y dominicanas una explicación pero una explicación creíble, una investigación, pero una investigación creíble que diga qué fue lo que sucedió con lujos y detalles. No vamos a dejar que nos lo frío, ¿eh? Tienen que decirnos qué fue lo que pasó. No digan que no, que las elecciones son el 15 de marzo. No, espérate. Dime lo que pasó ahí. No podemos pasar a otro nivel si todavía ese no está claro. ¿Qué pasó ahí, eh?